Vamos a instalar el sistema operativo Ubuntu en una máquina virtual creada con VirtualBox. Vamos a instalar la versión 22.04. Vamos a comenzar por revisar la configuración de la máquina virtual. Vamos a pulsar el botón Configuración. En la parte de la izquierda vamos a elegir la opción Sistema. Vamos a comprobar que en la parte de la derecha, en el apartado Memoria Base, nos aparece marcado 2048 MB. Esta es la capacidad de memoria RAM que va a tener instalada la máquina virtual. En la pestaña Procesador, siempre y cuando sea posible, le vamos a asignar dos hilos. En las opciones que se muestran a la izquierda, seleccionamos la opción Pantalla. En la parte de la derecha, desplazamos la memoria de vídeo hasta su máximo posible. Comprobamos que el controlador gráfico que aparece seleccionado, es VIRTUAL MACHINE SUPER VGA. Pulsamos el botón Aceptar para cerrar la ventana de configuración de la máquina virtual. Para poder instalar este sistema operativo necesitamos haber descargado de la página web de Ubuntu la imagen ISO que contiene los ficheros para la instalación. Partimos de que esta imagen ISO ya la tenemos descargada en el equipo. Vamos a introducir en la unidad óptica virtual la imagen ISO que nos hemos descargado. Vamos a seleccionar la opción unidad óptica vacío y marcamos la opción seleccionar un archivo de disco. Y seleccionaremos el fichero con la imagen ISO que nos hemos descargado. Pulsamos el botón abrir. Arrancamos la máquina virtual pulsando el botón iniciar que se muestra en la parte superior. Al arrancar la máquina vemos que nos aparece el gestor de arranque en el cual se nos muestran diferentes opciones. Seleccionamos con el ratón el centro de la pantalla, para que a partir de este momento el teclado y el ratón se puedan utilizar dentro de la máquina virtual. A veces nos aparece un mensaje de aviso para que seleccionemos el botón capturar. En el caso de que no aparezca este mensaje, no pasa nada, podemos continuar. Vamos a modificar la configuración de la pantalla del instalador para aplicarle una resolución de 1024 x 768 píxeles. Para ello pulsamos la tecla E. Nos situamos en la tercera línea, justo después del símbolo igual. Borramos lo que aparece e introducimos el valor 1024 por 768. Pulsamos la tecla F10 y veremos cómo arranca el instalador. Si nos fijamos, la pantalla de la máquina virtual ha aumentado su resolución. Al arrancar el instalador del sistema operativo, se nos muestra en la parte de la izquierda los diferentes idiomas que podemos utilizar para realizar el proceso de instalación. Marcaremos el idioma español. En la parte de la derecha nos aparecen dos opciones. La primera, probar Ubuntu. Si seleccionamos esta opción, nos permitirá utilizar el sistema operativo pero sin tener que estar instalado en el equipo. Se trata de utilizar la versión Live de este sistema operativo. El sistema operativo es instalado en la memoria RAM. Tiene la ventaja que no se producen cambios en el disco duro, pero tiene el inconveniente de que, al apagar el equipo, la información no se queda almacenada en el disco. Y la segunda opción, instalar Ubuntu, si la seleccionamos, pues comenzaremos el proceso de instalación del sistema operativo en nuestro disco duro. Vamos a seleccionar la opción Instalar Ubuntu. A continuación elegiremos la distribución del teclado. Elegimos en la parte de la izquierda la distribución español y en la parte de la derecha veremos que nos aparece seleccionado el idioma español. Pulsamos el botón Continuar. En la siguiente pantalla nos pregunta ¿Qué aplicaciones le gustaría empezar para comenzar? Marcaremos la opción Instalación normal. En la parte inferior marcaremos las opciones siguientes. Descargar actualizaciones al instalar Ubuntu e instalar programas de terceros para hardware de gráfico y de Wi-Fi y formatos multimedia adicionales. Pulsamos el botón continuar para acceder a la ventana con el título tipo de instalación. En esta ventana nos aparecen las siguientes opciones. Borrar disco e instalar Ubuntu. Si la seleccionamos, se borrará toda la información que pudiera existir en el disco duro y se procederá a configurar las particiones en el disco duro para la instalación del sistema operativo. La segunda opción dice más opciones. Seleccionamos esta opción porque nos permitirá realizar la configuración de las particiones del sistema. Es decir, con esta segunda opción vamos a seleccionar, vamos a ser nosotros quien cree la tabla de particiones y vamos a indicar qué particiones queremos crear en el disco. Al contrario que la primera opción que lo hace de forma automática, la segunda opción nos permite personalizar las particiones. Pulsamos el botón continuar. A continuación se nos abre una ventana para que definamos las particiones necesarias para que la instalación del sistema operativo se pueda llevar a cabo. En la parte central se nos muestran los discos duros que han sido reconocidos. Al estar trabajando con una máquina virtual nueva, la cual posee solo un disco duro, este no posee ninguna configuración, es decir, ninguna partición definida sobre el disco. Crearemos una nueva tabla de particiones pulsando el botón Nueva tabla de particiones. Al seleccionar esta opción nos aparece un mensaje de que vamos a particionar el dispositivo y que todas las particiones que hayan sido creadas con anterioridad serán eliminadas. Pulsamos el botón continuar. A partir de este momento nos aparece la capacidad del disco duro con espacio libre y sobre el cual vamos a definir las particiones. Vamos a proceder a crear las particiones. Necesitamos definir al menos una partición para la instalación del sistema operativo y otra partición de tipo Swap o área de intercambio, por lo tanto tenemos que crear al menos dos particiones sobre el disco. En el caso de que nuestra máquina anfitriona, es decir, la máquina real, utilice el sistema UEFI o EFI para controlar la placa base, en lugar del sistema BIOS, será necesario crear una partición adicional más, le asignaremos un tamaño de 512 MB y la colocaremos al comienzo del disco. Y si utilizamos UEFI o EFI y tenemos activado el arranque seguro, deberemos de crear una partición al comienzo del disco con un tamaño de no más de 10 MB. La colocaremos al comienzo del disco. Por lo tanto, si mi máquina real utiliza el sistema BIOS y no tiene activado el modo arranque seguro, solo es necesario crear dos particiones. En caso contrario, Deberemos de saber si, si estamos utilizando BIOS o UEFI o EFI, y si estamos utilizando el modo arranque seguro o no. ¿Y cómo puedo saber si necesitamos definir estas dos particiones adicionales? No debemos de preocuparnos, el instalador nos avisará en cada caso. Vamos a crear las particiones. Para crear la primera partición, seleccionamos el texto espacio libre. Pulsamos el botón con el símbolo más. Se nos abre una ventana en donde definimos los siguientes parámetros. En el campo tamaño introducimos el valor 4096. Tipo de la nueva partición, seleccionamos la opción primaria. Ubicación de la nueva partición, marcaremos la opción al final de este espacio, es decir, al final del disco duro. Y utilizar como, seleccionamos la opción área de intercambio. Pulsamos el botón OK y ya hemos terminado de crear la primera partición. Ya tenemos definida la partición swap o área de intercambio. Pasamos a crear la segunda partición. Volvemos a seleccionar el texto espacio libre y pulsamos de nuevo el botón con el símbolo más. Se nos abre una nueva ventana en donde introducimos los siguientes parámetros. En el campo tamaño le asignamos el espacio que nos, nos aparece menos 600 megabytes. Estos 600 MB lo vamos a dejar libre por si es necesario crear las dos particiones adicionales que hemos comentado anteriormente. El tipo de la nueva partición, seleccionamos la opción primaria y la ubicación de la nueva partición, marcaremos la opción al final de este espacio para situarla delante de la partición swap, utilizar como, elegiremos el sistema de fichero XT4 transaccional y como punto de montaje seleccionamos la barra invertida. Muy importante que este parámetro se encuentre bien configurado porque de lo contrario el sistema podría no iniciarse. Pulsamos el botón OK para terminar de definir la partición. A continuación pulsamos el botón Instalar ahora. En el caso de que tengamos un sistema EFI en nuestro equipo se nos muestra un mensaje advirtiendo que no se ha encontrado definida una partición para este sistema. En este caso debemos de pulsar el botón Volver para regresar al punto anterior de la instalación. En el caso de que no se muestre, no hay que preocuparse. Podemos continuar, ya que nuestro sistema no está utilizando EFI Pasamos a crear la tercera partición. Volvemos a seleccionar el espacio libre y volvemos a seleccionar el símbolo más. Se nos abre una nueva ventana en donde introducimos los siguientes parámetros. En el campo Tamaño Vamos a introducir el valor 512. Como tipo de nueva partición, seleccionamos primaria. La ubicación de la nueva partición la vamos a colocar al final de este espacio para situarla al comienzo del espacio libre, pero empezando por el final. Y utilizar como, seleccionamos partición de sistema FI. Pulsamos el botón OK y ya hemos terminado de crear esta tercera partición. Volvemos a pulsar el botón Instalar ahora. En el caso de que tengamos activado el modo arranque seguro, nos aparece un mensaje advirtiendo que nuestro sistema requiere que tengamos instalada una partición reservada para la BIOS. En el caso de que no nos apareciera este mensaje, podemos continuar con el proceso de instalación. En este caso, nos vemos obligado a definir la partición. Vamos a pulsar el botón Volver. Marcamos el espacio libre y vamos a pulsar el botón Más. Se nos vuelve a abrir la ventana para definir la partición y la vamos a configurar de la siguiente forma. En el campo Tamaño vamos a dejar la cantidad de espacio libre que nos aparece por defecto. Tipo de nueva partición, seleccionamos Partición Primaria. Ubicación de la nueva partición, marcaremos la opción Al principio de este espacio. Debemos de situarla al comienzo del disco y utilizar como, seleccionamos Área reservada de la BIOS de arranque. Pulsamos el botón OK para terminar de definir la partición. Continuamos pulsando el botón Instalar ahora. Al pulsarlo se nos muestra un mensaje advirtiendo que se va a aplicar la definición de las particiones que hemos establecido. Si al crear las dos particiones primeras vemos que nos aparece directamente este mensaje es porque no tenemos sistema UEFI o EFI ni arranque seguro. Se nos va a mostrar un mensaje advirtiendo que se van a producir cambios en la tabla de particiones. Debemos de pulsar el botón continuar para que comience el proceso de instalación. En la siguiente ventana debemos indicar la ubicación en donde nos encontramos. En el caso de no aparecer seleccionada correctamente, pues deberemos de corregirla. Para continuar, debemos de pulsar el botón continuar en la siguiente ventana vamos a crear un usuario y vamos a definir el nombre del equipo debemos de completar los campos que se muestran de la siguiente manera en el apartado su nombre escribiremos el nombre del usuario el nombre de su equipo vamos a introducir el nombre ubuntu 22 en el campo elige un nombre de usuario vamos a poner alumno minúscula en el campo elige una contraseña Vamos a introducir una contraseña segura. En el apartado Confirme su contraseña, volvemos a introducir la contraseña introducida. Vamos a dejar marcada la opción Solicitar mi contraseña para iniciar sesión. Pulsamos el botón Continuar. Comienza a copiarse los ficheros en el disco duro e instalarse el sistema operativo. Tenemos que esperar hasta que se nos muestre el mensaje La instalación se ha completado. Necesita reiniciar el equipo para poder usar la nueva instalación. Vemos que el proceso de instalación ha terminado. Continuamos pulsando el botón reiniciar ahora. Una vez que nos hemos identificado en el sistema, ya estamos en disposición de poder utilizar el sistema operativo. Con esto hemos concluido el proceso de instalación.